¡Hola! ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos justamente en la plaza de San Miguel Sí, en la plaza de San Miguel, ¿no? Exacto, la mera plaza de San Miguel Exacto y Justamente enfrente tenemos la catedral La hermosa catedral de aquí de San Miguel Y la bonita plaza que siempre, pues, es muy normal Yo pienso que en toda Latinoamérica que existe la plaza enfrente de la catedral Y hubo obviamente un kiosco, Mario Sí, bueno, bueno Son las 11 de la mañana, las 11 de la mañana Sí, hay, hay mucha, mucha gente, gente, hay mucho movimiento, Mario la verdad es que venimos un día anterior, o sea, ayer en la noche y pues estaba vacío, o sea, no había ambiente, ya era tarde pues, pero todos la vimos, la conocemos un poquito para documentarles también cómo es aquí, Mario, aunque de día ciertamente está muy activa está muy bonito, te, te cambia demasiado. Y pues mira, quiero mostrarles también cómo está, eh, cómo le podemos decir, el Palacio de Gobierno, el... no, donde dan el grito, bueno, aquí no dan grito, sí. No, no sé. sé. Sí lo dan. ¿Sí lo dan. Ah, bueno, de la de la sí es el día de la, de la de independencia. ¡Viva no El Salvador! No, exacto. No, no fíjate, estaría bueno investigar cómo lo hacen aquí en El Salvador, ¿verdad, Mario? No, si lo el día de la independencia. más más de desfiles. Exacto. O lo hagan igual que en México, pues. Pero lo que veo que no lo ocupan como para dar grito, Mario. Porque no, hay unos aires acondicionados ahí Exacto, hay aires acondicionados y no creo que Como para la vista, lo ocupen Para eso, y ese es el palacio de gobierno ¿Se puede decir? Sí, el palacio de gobierno Ah, okay. entonces palacio. palacio de gobierno Mario, que está justamente enfrente de lo que Es la plaza, ¿cómo se llamará la plaza, Mario? ¿Recuerdas? Yo la verdad no ah, recuerdo y no, sí. sí, te puse una tarea Difícil, ¿quieres que le pregunte A alguien de aquí? Uh, ¿cómo? Disculpe, ¿cómo se llama esa plaza? ¿Cómo se llama la plaza esta? El parque, el parque, el parque pero tiene algún nombre en específico Parque Guzmán Parque, Parque Guzmán. Guzmán Ah ok. Guzmán, sí, muchísimas gracias. gracias Aquí está la alcaldía Aquí está la Catedral ah, Basílica ah, okay. Catedral Basílica Santuario de Nuestra Señora Reina de la Paz Ah Santuario de Nuestra Señora Reina de la Paz Mario. Alcaldía Municipal de San Miguel estábamos un poquito confundidos sí. Es que como venimos de México se no, este, ¿no? le cambian ¿no? ¿no? le cambian, ¿no? Le ¿no? Le ¿no? Le ¿no? cambian ¿no? el nombre allá en México y por Oiga, eso Y una pregunta <ríe> ¿Aquí se da el grito de independencia o no como en México? Siempre. No, así como lo celebra México, no lo celebra el país. Todo el país en general, no. Aquí solo se celebra el 15 de septiembre, solamente las escuelas, las la bandas de la escuela. Ah, ¿qué okay. sí, fiesta. Como ¿Cómo no, fiesta? No, pero es que, yo quisiera que fuera como un México. Viva, dije, viva Toluca, viva Nueva no, no, no, no, no, no. no, Tierra. No, que cada país, cada departamento lo grita. Ah. Lo veo. Sí, sí es. cierto. Sí, sí, sí. Tiene mucha razón. Entonces, pero Entonces es. aquí no lo hacen. Aquí solo hacen el 15 de septiembre. Wow. Solo el 15 de septiembre, pero a nivel de escuelas, la va, el... el hacen un, desfile, El cuartel, Pocas, sí, un, un desfile, desfile, un desfile, desfile wow. de, todas escuelas, de todas las escuelas, todos los colegios privados, nacionales, okay. y va la, la, la, la tercera brigada de infantería ah, también, ah, de tenemos esa gran duda, Fíjese, ¿eh? yo sí he mirado un poquito de eso, pero solamente en El Salvador, tenía también esa duda si lo hacían en cada municipio, ese no, desfile, cada pueblo lo hace, pueblo. como en, la escuela, en las escuelas, en los kinder, en las escuelas, los ah. Pueblecito, cada pueblo, cada departamento lo celebra pero todos los días 15 de septiembre y ya, hubo uh, no hay una fiesta que hay en México que llegan juntos okay, y que no con eso que a los mexicanos no <risa> quisiera que fuera así No, las debemos de llevar a México ¿cuál es hombre? Muy bien, ya quieran era. ¿Alguna duda quiera mandar para ah, de YouTube. a todos nuestros hermanos mexicanos que siempre vivan bien y felices y que sigan comiendo tus tacos y doctor? <risa> muy bien, muy rico. Y nosotros aquí comiendo las pupusas. Hey, deliciosas! Se vinieron a robar las pupusas de ¿no? <risa> <risa> nosotros. ¡Ey, receta para México. <risa> <risa> <risa> las de del Salvador de únicas. Exacto. Exacto. No, no se comparan. No se comparan no. en ningún país porque yo sí, veo, no nos pidieron que dicen, no, no hay como la del Salvador. Es que como. Con la pobreza, nació la propuesta aquí. Ajá. ¿Por qué sí. dijeron? Hacer una cosita diferente, que valga poquito, pero sí. que sea diferente. Claro, como lleva, lleva muchas mezclas revueltas. Y es lo bueno, sabe muy rica y deliciosa, sí, la verdad. Deliciosa. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la información. Adiós. Gracias, adiós así es como nos dieron el dato la verdad muy amable la gente de aquí sí, me, me sorprende lo amables que son porque hemos conocido poquito la primera vez que estamos aquí en San Miguel y pues nos han recibido con muy buenas respuestas. o sea, fíjate, nos han dado la bienvenida bonita. sinceramente se me ocurrió esta pregunta porque pues o sea, ¿Es que hay tradicional. Sí, en pocas palabras nos dijo la señora que aquí no lo festejan dando gritos, sino que hacen muchos desfiles en cada pueblito que nosotros le llamaríamos municipio. Mira, Pau, Es el camincito. Ah, ah es Moderno. Es un huevote. Es un huevote. No, es no, es un huevo largo, Mario. he mirado que alrededor de todo lo que es la plaza, principal, Ajá. hay mucho, mucho Sí, comercio. mucha vendimia o sea, mucho comercio, ya sea de frutas, verduras. Este, joyas de, todos, de Mario, todo Mario, pulseras, ropa, ahí. de toditito, y, de la, la, y lo la chido. La verdad está sinceramente, está bien tranquilo, no hay peligro, sí. incluso hay seguridad, todo alrededor hay, hay soldados. Sí, militares. Mario, hay muchos soldados militares, porque fíjense que, que llegando Mario, este, vimos también que existe lo que es el ejército aquí, o sea, está muy cerca es el ejército de aquí de la plaza. O sea, está bien cuidado. Sí, la Aquí gana, no hay peligro. Se puede venir tranquilamente y El Salvador está siendo turístico. 100, 150 sí, y claro, Mario. encontrar de todo aquí de sin ningún peligro. ¿Qué tal, está muy si bonito. Si les dejamos unas tomas aéreas sí, de San que Miguel, hay que porque, volar, Mario, porque te, te aseguro que aquí nos está viendo mucha gente de, de, de San Miguel. De esta ubicación sí, que no, Mario, que vive en Estados Unidos, de hecho, tenemos hasta amigos que viven aquí. Así que les dejamos unas tomas de dron y hay que volar, Mario, sí. como las hermosas palomas. <risa> Nos bueno, se me complicó porque yo soy quien lo no vuela se lo complicó porque es una área llena de pájaros no sé por qué bueno sí sé por qué ya me lo habías contestado en videos anteriores porque siempre en las partes de la plaza hay pájaros y es porque los alimentan ¿no? fíjate es donde más fácil podemos volar un dron en la Exacto. plaza porque es más amplia ah, cuenta que es fácil y difícil fácil porque hay área libre fuera de cables pero difícil porque hay muchas oye, palomas oye Paul y hablando del clima ya ves que todo el mundo nos comentaba que hacía demasiado calor Exacto. que era un calor insoportable pero. sinceramente Oh. Les voy a contar mi experiencia. La verdad no está haciendo tanta calor como lo dicen. No, es, sí, el, es, es, es, es el mismo clima que se maneja en Puerto Vallarta. Ah, exacto. Sí. Fíjate que yo en mi experiencia. Eh, lo siento también fresco, no lo siento nada caliente Me decían que iba a estar mucho más caliente que la zona donde nos estamos quedando Que es cerca de la frontera de Guatemala Pero la verdad es que está muy parecido el clima dice, No, o sea, que se van a, se van a quemar, te o sea, que se van a deshidratar Pero que no, o sea, acá, ¿eh? o sea, que si ocupamos hidratarnos, si nos ocupamos hidratar Porque si nos vamos a deshidratar, si no tomamos nada pero, o sea, no está tan extremo como nos lo pintaban todos, Mario. Todos nuestros amigos que viven en San Miguel no lo pintaban, no. Allá es súper caliente y la verdad que... No, está hasta fresco en la noche, con decirlo eh, es todo. Sí, la verdad es que nos, nos ha gustado el clima, no sí. es cierto. Eso que si quieren asustarlos con el clima, no es no cierto. No es cierto. Aquí nos asustaban mucho, por ejemplo, nada, que hacía mucha calor y la verdad de que lo sentimos, no, lo sentimos normal. sentimos fuerte. E incluso lo sentimos más relax que donde nos estamos quedando. Eh, ayer no pudimos grabarle, pero Mauricio y Silvia nos llevaron al, al, al volcán. volcán. ¿Cómo se llama ese volcán? Chaparrantique. Chaparrantique. Chaparrantique. Y muchas gracias a Silvia y Mauricio que nos están moviendo aquí. Nos aquí comentaba Mauricio. Que ese volcán está activo. Ah, ajá. Y, y, y de repente tira. Pues. Ojalá y no llegue a pasar, Ojalá y no llegue a pasar Ay, nada igual. ahorita. La verdad, es una catedral muy grande. Fíjate los pilazotes, bien grande. Me gusta mucho todo lo que es también, no sé cómo le puedan llamar, pero Perdón. mosaicos, pero no. Como tipo pinturas, Mario. Que están los, en los espejos. En videos. los espejos, ajá. Ahí comenten cómo se llaman. Oh, el que está pintando ahí esa, sí, está no, está no, demasiado no. alta la iglesia, de hecho creo Mario que es una de las partes más santas de todo San Miguel, la iglesia. Porque estaba volando el dron y es la única que sobresale. Y es lo bonito también. Bueno, Mario, y ahora sí conocimos un poquito de lo que es la Plaza de San Miguel y la verdad me pareció muy bonita. Sí, la verdad muy bonita. Se lo recomiendo de vuelta. Exacto. Este, hay que... muchísimas cosas diferentes. Como ya pudieron ver en el video anterior, las cosas se comen diferentes. Nos están diciendo que hay varios platillos tradicionales de El Salvador, pero que aquí los cambian un poquito, pues. Espero les haya gustado este video. Sí, por favor, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y sí, vayan a seguirnos a Facebook, a Instagram. Y sí, también a TikTok Exacto, Vaya, Mario ta, ta, ta, ta, ta, Sí, ta, ta. ahí estaremos un poquito activos Aún estamos desactivados Pero ya nos vamos a activar Así que vayan a seguirnos A todas las redes sociales Y nos vemos al siguiente video It Vamos a conocer un poco más